yo soy trabajadora social y trabajo con un grupo de personas mayores um, en las, eh, bueno, que viven procesos de soledad y hacemos bueno, talleres entre otras cosas ¿no? pero sobre todo ellas vienen allí en un momento de sus vidas en las que se sienten muy mal porque bueno, pues han tenido familia tienen nietos tienen hijos pero no no Claro, ya se levantan por la mañana y, y no están solas, quizá vienen allá a los talleres, intentamos pues que establezcan vínculos con otras personas, que amplíen su red social, pero luego se van a su casa y están solas comiendo y por la tarde salen y quizá pueden encontrarse a alguien por la calle, pero por la noche vuelven a estar solas hasta que a lo mejor llega un día el hijo o la hija y las llama y les dice, bueno, te vienes a, a comer el fin de semana. Y ellas les gusta ¿no? Y es como que viven para estos momentos, ¿no? De compartir con su familia, porque realmente se sienten muy solas. Ah, bueno, entonces yo pienso en que yo también tengo una abuela, una Yaya, y, y que vive en Valencia. Y que está pasando lo mismo que pasan estas personas mayores con las que yo trabajo. Entonces, bueno, muchas veces me, me planteo dónde me deja a mí esto, ¿no? Que, Quizá como profesional estoy haciendo bien las cosas, pero como persona, como nieta, no estoy haciendo bien mi tarea. ¿no? Mi, uh, mi abuela se siente sola, uh, a lo mejor no sé, tendría que llamarla más o cada vez ir más a menudo a Valencia a visitarla. Pero bueno, es al final quizá lo, lo que yo critico ¿no? de las familias, de las personas con las que trabajo, pues soy igualmente criticable, ¿no? Y, y bueno, vivo vivo con esta situación.